Eh, bueno, para mí mi cabello significa poder, con él me siento imponente, con él me siento diferente pues, a las demás personas y eh, muestra el carácter que tengo, la verdad.